Estimados estudiantes y suscriptores del canal, es mi responsabilidad explicarles una corrección del ejemplo de este ejemplo que vemos acá, el ejemplo 1.11, alrededor de minuto 3, sí, más o menos en el minuto 3.0 en el video parte 9 encontramos este ejemplo, el ejemplo 1.11 y he recibido más de un comentario que dice que solamente se ha utilizado de las premisas, solamente esta premisa más no la segunda y pues en toda demostración se deben de utilizar todas, absolutamente todas las premisas para llegar a la conclusión. Llegamos de hecho, llegamos a la conclusión pero solamente utilizando la premisa número 1 así que voy a hacerlo usando las dos en esta en este video especial de corrección o aclaración de los videos de mi canal Que ya varios conocen Muy bien, empezamos escribiendo las premisas ¿no? Vamos a ponerlo acá para que sea con más comodidad en la premisa número 1 Bueno, empezamos transcribiendo las premisas Premisa 1, premisa 2, ya, ya lo pusimos ahí abajo Y a partir de esas dos premisas tengo que llegar a demostrar que Q implica P Como aparece aquí muy bien, entonces empezamos con la demostración. Vamos a enumerarlo. Ya. Este empezaríamos mmm, aplicando la propiedad conmutativa para que aparezca P o disyunción Q. P o disyunción Q. Aplicándola. la propiedad conmutativa en, en, en el paso 2 o en la premisa 2. Siguiente paso. Vamos a escribir el número 1 aquí abajo. Hemos puesto en el renglón número 4 o el paso número 4 el enunciado de la premisa 1 para verlos a ambos juntos al 3 y al 4 ver que tiene una estructura conocida esta es la que nos hace recordar el modus ponens nos hace recordar el modus ponens y por lo tanto porque aquí vemos el, el antecedente P o Q acá también el mismo antecedente se repite y según el modus ponens debemos de concluir o deducir el, el, el consecuente que viene a ser p entonces escribimos p aplicando el modus ponens hemos aplicado el modus ponens a 3 y 4 y así hemos deducido p bien ahora hay que fijarse en lo que queremos llegar a lo que vamos a llegar vamos a llegar a negación de q disyunción p esto es por la equivalencia que hay entre un condicional y esta disyunción siempre se niega el primero, o sea el antecedente y se une a través del conectivo de la disyunción, o sea el O o sea negación de Q o P es Q implica P debemos de llegar a eso, ya tenemos el P tenemos el P aquí, solamente nos falta agregar el negación de Q y eso sí es posible he escrito acá P o negación de Q debido a una propiedad de repente ustedes sabrán qué, qué propiedad estoy usando o qué inferencia notable se está utilizando me refiero a aquella que es que es conocida con el nombre de ah, propiedad aditiva o ley aditiva o ley aditiva hemos aplicado la ley aditiva en 5 en el paso 5 y luego le, po le podemos ordenar es decir, colocar el negación de Q al principio usando la ley conmutativa usando la ley conmutativa en 6 hemos intercambiado ¿no? hemos intercambiado acá la posición porque de ese modo ya llegamos a lo que queríamos demostrar por ley condicional esto es como implica p la ley condicional en el punto 7 nos lleva a la conclusión justamente con esto ya podemos decir lo que queda demostrado lo que queda demostrado y entonces hay que fijarse bien qué es lo que hemos utilizado que hemos utilizado ambas premisas la número 2 usando la conmutativa conmutativa en 2 si nos fijamos o sea, ya lo usamos y también hemos utilizado la 1 aplicando el modus ponens en 3 y 4 la 1 se escribió en el paso 4 o sea ya se está utilizando ahí porque se aplicó el modus ponens modus ponens en 4 que 4 a su vez se tomó del 1 o sea se han utilizado realmente las dos premisas y hemos llegado a través cada, de, de cada uno de esos pasos que están debidamente justificados hemos llegado a la conclusión que teníamos que llegar según el ejercicio es este de acá, q implica p muy bien, eso era precisamente lo que quería explicarles a muchos de los internautas que vieron este video y que se quedaron con la duda acerca de que si realmente era válido demostrarlo de ese modo. Les agradezco a todos por su audiencia, por la preferencia al canal y cualquier duda pues ya saben que, que yo siempre estoy este, disponible para aclararles, para poder contestarles. Muy bien, gracias por ver este video y hasta la próxima.